A propósito de que la OMS reconoce a República Dominicana por buen manejo del COVID. La República Dominicana refleja el mayor compromiso de liderazgo político, colaboración y asociación entre el sector público y privado. Así se refirió la Organización Mundial de la Salud, al, facilitar al, país, al fe felicitar al país por el manejo de la pandemia. A través de su cuenta de Twitter, la OMS escribió que RD se ha enfocado en fortalecer el rastreo de contactos, la vigilancia y las medidas de prevención y control de infecciones. La entidad, la entidad internacional también agradeció al pueblo dominicano por seguir las orientaciones y participar en las ruta solidaria de esa institución. ¿Considera usted apropiado el manejo del COVID en nuestro país? ¿Qué tú opinas, Francis? Bueno, la... no sé si alegrarme o preocuparme, porque más bien deben de, de reconocer que los dominicanos tenemos una, un, tenemos una fisonomía humana fuerte, no hemos sanado solos. Hemos traspasado y hemos aguantado estoicamente los embates de una enfermedad desconocida, promovida y yo estoy casi seguro por otros seres humanos que sin ningún tipo de, de sujeción, solamente con los intereses políticos transnacionales, llevaron a, a la humanidad a soportar esta enfermedad. Yo no sé si alegrarme, felicitarme o preocuparme, porque a la fecha, según datos de un científico alemán, dice que más bien empezamos a enfrentar la pandemia. Y eso nos confunde aún más, porque es un proceso de asintomatización del cuerpo, ya que hemos padecido influencia muy relacionada al covid yo decía en días pasados o, o cuando estábamos en plena pandemia que aún estábamos transmitiendo de, desde nuestros hogares que la misma se aposentaba aquí en el país como si fuera un, una especie de paquete que no habíamos comprado para múltiples cosas para la emergencia, para tener cerrado una proporción de la población, para tenernos guardado en la casa, que a la vez nos iba debilitando porque el ser humano, tengo el conocimiento de que nosotros cohabitamos con una serie de, de influencias que nos permiten ejercitar nuestro equipo de defensa personal interna del cuerpo natural y que a la vez que nos resguardábamos en la casa, íbamos reduciendo el contacto con esos virus diarios, con esas par partes que, que permite que nuestros anticuerpos se reactiven y que al volver a la, a la calle íbamos a tener la, la debilidad, la debilidad, ¿por qué? porque tener mascarilla, tener eh, tiempo fuera. De la, del ambiente, del medio ambiente en que hemos desarrollado esos anticuerpos íbamos a encontrar entonces una etapa en nuestras vidas que íbamos a ser más débiles más débiles ahora figúrate tú que nos feliciten por cómo hemos manejado la pandemia cuando aún está muriendo gente cuando aún tenemos la responsabilidad de mantener el distanciamiento social. Lo que pasó ayer en Boca Chica es preocupante, que no fue menos lo que yo vi en Cabrera. Y como y repito, muchos dirán, ah, bueno, pero tú estabas para la playa. No, no, yo no me bañé, no estuve en playa, estuve trabajando. Lo que sí fue que nos sorprendimos que entramos al área de playa buscando comer y fue un episodio de triste recordación. Espero que la OMS pueda ser un poquito más certera al aplicar metodología de reconocimiento cuando realmente tengamos nosotros un perfil epidemiológico en el país que nos diga en qué lugar se registra la existencia del virus y en qué lugares no la tenemos. Yo creo que es ahí donde nos vamos a felicitar todo, porque hemos sabido planificar la estrategia de erradicar o por lo menos de controlar la epidemia. En otro lugar, he escuchado que la misma OMS casi la declara endémica, como, lo hemos, te como hemos tenido el paludismo en una ocasión, como hemos tenido otras en otros virus estacionales por estaciones que se incrementan en cada ciertas fechas y que gracias a dios sí que hemos erradicado y que son mínimas las incidencias del mismo de todas maneras no me gustan los halagos de la oms cuando tenemos por delante tantos retos donde aún no hemos comprendido y tenemos una etapa de una confianza ficticia porque hemos ido aprendiendo supuestamente cómo convivir con el virus, no nos fiemos, no nos alegremos de las felicitaciones como manejo, porque lo que hemos pasado nosotros sin poder tener una prueba en un momento determinado, sin poder ir al médico, y gracias a Dios sobrevivimos, es lo que nos debe dar a nosotros una constante y permanente vigilancia de nuestros actos y nuestras relaciones para evitar el recontagio y el brote en la República Dominicana. Bueno, en honor a la verdad yo creo que sí, que en la República Dominicana, independientemente del de cruce de las informaciones, creo que se ha trabajado bien, eh, tanto las autoridades pasadas como las actuales, eh, creo que han hecho el esfuerzo, ¿verdad?, por evitar eh, que la gente se contagie, se ha luchado por, que la gente, por evitar que la gente muera. Eh, lamentablemente esto en, en el 100% no ha sido posible, como no ha sido posible en ningún país del mundo. Yo entiendo que sí, es solamente que en algunos momentos por la cuestión política, se magnificaba, se, se, eh, se, se minimizaba y así sucesivamente, eh, pero entiendo que sí, que es relativamente con otros países, eh, la República Dominicana, independientemente de la cantidad de contagios, que creo que esa parte va ligada a, a nuestra cultura, creo que va ligada a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, eh, pero sí entiendo que sí que hemos trabajado bien como país, eso... Eh, hay que tomar en cuenta que desde el inicio de la pandemia, en eh, principios de marzo, aquí en la República Dominicana, eh, y hasta ahora, hasta la fecha, ya más de seis meses, estamos hablando de 2.076 fallecidos. Eh, son muchos, sí, pero eh, relativamente. Podríamos decir que como el comportamiento de la gente, como la gente ha estado en la calle, pese al toque de queda, pese a todo, como la gente se está aglomerando, como ustedes pueden ver en esas imágenes, como la gente eh, ha, ha desobedecido, no en su mayoría, pero sí una gran cantidad de, de, de ciudadanos han desobedecido al gobierno, eh, a las autoridades, eh, cuando se llama usar mascarilla, en principio no se usaba. Hubo que incluso, recuerden ustedes que había que salir a buscar gente presa porque no la estaban usando. En principio, hubo que amenazar a la gente. Eh, esto de ayer de, de, de Boca Chica fue algo realmente impresionante. De ver tanta gente junta en, en, en una playa, la gente está desesperada por salir, pero la gente no ha entendido que es por su propio bien. Entonces, entiendo que eh, Aunque las autoridades hagan todo, todo lo que esté a su alcance, la gente, mucha gente va como quiera a, a violar ¿verdad? las medidas que ha impuesto el, el gobierno. Pero en sentido general creo que sí, que, que se ha trabajado bien, que se ha intentado luchar y, y se ha hecho, pero que lamentablemente esta enfermedad no da tregua, esta enfermedad eh, ha atacado con fuerza, a los países más poderosos del mundo, y si se quiere, eh, eh, le ha dado con todo. Eh, ahí están el Estados Unidos como ejemplo, con más de 200 mil muertos. Está China, de donde salió, con más de 4 mil y tantos muertos. Cifra, allá en China cifra que yo como que me, tengo mis reservas con China, porque China al ser un país eh, totalitario, eh, no da información. O sea, no da, no da la información y sabemos que tienen todos los medios controlados, entonces por eso yo tengo mis reservas con China, igual que con Rusia, que ya ronda los 20.000 fallecidos. Eh, también ¿Sabe una cosa? que en el discurso del presidente chino acentúa más mi percepción de que son culpables y eso va a traer un disgusto mundial porque aparece dando como primicia que la humanidad va a superar el COVID. Él, el que ha manejado con discrecionalidad eh, absoluta y ha discutido de que ellos no son culpables. Para mí se incrimina cuando advierte esto. Sí, así que en sentido general eh, yo estoy de acuerdo con la OMS, entiendo que sí, que en la República Dominicana las autoridades han actuado bien, eh, o, o por lo menos han hecho el esfuerzo. Solamente sí criticar eh, al gobierno pasado algunas eh, ¿verdad? disparidades que había cuando daban los datos, eh, a veces falta de seguimiento. En este caso, eh, con las nuevas autoridades, criticar lo que yo decía de, de la cantidad de fallecidos que, por ejemplo, te, te publican, te dicen que falleció uno o dos en las últimas 24 horas, pero entonces en el acumulado te suman 10 y te suman 15, y ese dato como que deberían aclararlo bien para evitar confusiones, es básicamente eso. Y también lo del seguimiento, creo que actualmente no hay lugares de aislamiento, como existían antes, por el ejemplo. De, el, el de Guisa. Sí, pero creo que en Guisa es para internamiento. No sé si ahí están eh, aislados. Recuerda que antes era, el hospital estaba destinado para Así internamiento, es. ¿verdad?, de los pacientes, y Aguayo, que era, un, pa era para aislamiento. Entonces, no sé si se está llevando a cabo esa parte del aislamiento. No tengo, no tenemos ninguna información. Ojalá que, atención, Giovanni, que pudieran preguntarle al director provincial de salud eh, si hay algún centro de aislamiento que se esté utilizando para la gente que están infectadas, pero que no tienen ningún tipo de síntomas, que no necesitan ser internados, que pudieran ¿verdad? aislarlo de su familia. No sé qué procedimiento se está agotando. Pero en sentido general creo que sí, que la República Dominicana ha hecho un buen trabajo, pese, pese al comportamiento de una gran cantidad de ciudadanos, que por más que le dicen la, que, qué hacer, no lo hacen. Mira... Eh Creo que en, la, en el Twitter que escribe, que fue a través de Twitter que nos felicitan, felicitan a la República Dominicana en unos cuatro elementos que son los básicos para la detención, prevención eh, del COVID y demás. Cuando hablan de que se, eh, la República Dominicana se ha enfocado en fortalecer el rastreo, a lo que tú te refieres al final, eh, si se está investigando cuando una persona sale positiva a su familia, donde labora, cosa que de, desde el principio nosotros entendíamos que nunca se ha realizado de manera correcta, sí. como ese, ese aspecto de mapeo. Yo pregunto aquí en San Francisco de Macorís, nos limitamos a nuestra zona, si se está realizando, entendemos que no porque la información no está en los medios, o sea, no hemos visto que este trabajo se ha realizado en principio cuando la pandemia estaba fuerte. Sí, eh, pues se logró hacer no a capacidad, no con, como se debía de hacer, eh, veíamos algunos familiares que se quejaban que no iban, que llamaban sí. que de, estoy enfermo, que se me murió un familiar y aquí estamos trancados y no encontramos qué hacer, eso era una cosa eh, eh, espeluznante, escuchar y, a las familias. Y otros que se quejaban porque lo tenían guardado en, sí, en el guayo. ¿Cómo que dice tu llamado? que todo, eh, Palos eh, y boca ajá. y palos y no boca. Pero entonces, en base a ese Twitter que escribe la OMS, que dice que la República Dominicana se ha enfocado en fortalecer el rastreo de, de contactos de personas con Pienso que ese enfoque no ha sido en su totalidad. Pudiera ser en vez de que ha intentado hacerlo. Creo que sería la, eh, siendo justo, ¿verdad? En la parte que se refiere a la vigilancia, ¿cuál vigilancia eh, es específicamente que se refiere? Si un tío, un hermano, un compañero de trabajo salió positivo, está yendo a salud pública o fue en aquel momento del brote fuerte en nuestra ciudad, por ejemplo, iba de, de, a dar esa vigilancia, ese seguimiento, o sea, se intentó hacer, no en la totalidad. Sabemos que, como también tú citabas, esto ha, eh, ha chocado, eh, le ha chocado en la cara a todos los países del mundo y países desarrollados. Imaginémonos acá. Cuando habla de las medidas de prevención, las medidas de prevención que nosotros hemos utilizado en la República Dominicana es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, la no aglomeración, eh, el toque de queda que es el que se ha mantenido, al igual que la mascarilla, el distanciamiento, eso hace tiempo que, que se ha perdido. Sale el dato de que solo el 14% de los ciudadanos se han mantenido eh, han tratado de lograr o, o han estado cumpliendo con el distanciamiento físico. Estamos hablando de un 100 a que un 14, solo lo estamos cumpliendo. Esto es una gran diferencia. Entonces, cuando habla de esas medidas de prevención, hay que destacar el uso de mascarillas. En la zona céntrica, en los, la mayoría de establecimientos comerciales, no te permiten entrar, eso sí es cierto. Pero el distanciamiento ya en los negocios, ni, ni en las Super, ni en los supermercados, ni en las entidades bancarias, ni decir en las tiendas, ni en el mercado municipal, pero hay que recordar lo que pasó aquí con el mercado. O sea, esta parte no se ha cumplido, eh, tal vez al principio un poco por el temor. Hemos dejado de lado todo lo que tiene que ver con esas medidas para nosotros prevenir el COVID. Estamos hablando, repito, solo un 14% de la población, es que está cumpliendo o que estamos cumpliendo porque me voy a incluir. Y el control de las, de las infecciones cuando se refiere que se supone a que es todas esas medidas y todas esas acciones para prevenir eh, todo lo que tiene que ver con el COVID y otras enfermedades que podrían eh, afectar o ayudar a que esto se propague más. En conclusión, pienso que el Twitter escrito por la OMS ayer es muy como muy amigable, está bien porque de alguna forma a nivel internacional pone que la República Dominicana ha tenido eh, uno de los mejores manejos según ellos, pero nosotros que estamos acá sabemos cuál ha sido el nivel de irresponsabilidad de los ciudadanos, destacar que de alguna forma se ha intentado con lo del toque de queda, la mascarilla, con la gente no hay quien pueda, señores, y al final a veces uno recae en la frase de que hay que dejar que cada quien se cuide como pueda, vamos a tomar la llamadita para cerrar el comentario, Buenos días. Hello. Buen día, caballero. Eh, yo quisiera aprovechar ese medio que está visto por tantas persona. Y a la vez también tratar de hacer un llamado, si se puede, al general de la policía. Porque también que ahora, de que el uso que las caritas es obligatorio, tanto como lanzamiento y, como usted decía, con respecto a que, y eso parecería como que si el, si el COVID era en el día, como si no existiera, y que entonces solamente sale en la noche, y por eso hay que ponerle un toque de queda, cosa que lo único que fuera efectivo, si se llevara a cabo, que no sé por qué no se cumple, no sé por qué que no le dan, vamos a decir, el uso que se debería de dar, que creo que mucho conocimiento que tiene en general, de que es obligatorio. Entonces andan todo el mundo, la podríamos decir como un 80% de la población que no usa la mascarilla, no respete el distanciamiento social. Y ellos, cuando se suelen ver a una patrulla, ellos pasan, ven a la gente como Pedro por su casa, no hacen nada. Y si es obligatorio, ¿por qué no hay una orden de que esa persona sea detenida? Y, ¿sabes? y pues como bien eh, hacía un comentario, no recuerdo en qué canal, que si la persona sabe que deben hacer, y entonces si no lo hacen, y tratan de... Acuerdo a la persona, entonces dirían, bueno, pero que no va a haber espacio a dónde llevar a esa persona si eso se aplica, si no hay espacio que habilite los detalles es que Esto cuando es se empiece a aplicar ellos se guardan entonces lo que no quieran no morir entonces ellos se les, se les lleva a este lugar y se pone junto pero en otra a toda población a, a aquellos que queremos guardar y detalles, la ley entonces, ¿por qué general no más oyes y un decretos, una hoy ¿eh? que, que deben demandar la policía. O, eh, podemos ver que aquí el ciudadano no nos sé interesa, pero también, porque como un ciento de los ancianos, ellos no usan la mascarilla y usted lo vea por, por donde quiera y la policía pasa hoy, debe de hacer también eso, eso eh, un servicio que se debería de prestar si verdaderamente quisiéramos que eso se disminuyera así que muchísimas gracias, gracias. y se pasen buen día Muchísimas gracias eh, caballero eh, nada, cerrar diciendo que en torno a la responsabilidad y ese compromiso ciudadano que deberíamos de tener eh, resalto solo un 14% está cumpliendo con las medidas nosotros Debemos de entender, señores, que esto no es un relajo. A propósito de una campaña muy interesante que inició el Ministerio de Salud Pública eh, con imágenes y frases como... Muy bien, eh, como disfruto el coro, pero luego voy e infecto a mi abuela. Y así más adelante la voy sí. a buscar para ponerla. Señora, nosotros tenemos que ser conscientes, porque hasta cuándo vamos a estar con este tema de que uno tenga todos los días que estar hablando, de que no, eh, esa, no estamos en tiempo de estar haciendo fiesta. Señores, hay que ver el día de ayer en La Vega, el propio presidente Luis Abinader, eh, que estaba por allá por el Santo Cerro por la por la iglesia celebrando el día de las Mercedes y la aglomeración de gente que había ahí entonces como que tú dices una cosa contraproducente, pero no solo en La Vega, vimos ahí en Boca Chica, vimos hace tengo el video antes de ayer que en San Francisco de Macorís cayó un tremendo aguacero, como decimos, en la calle Santa Ana Ay, ahí, sí. yo tengo el video, lo voy a poner ah, más no, adelante. Ah, no, pues, mándalo porque ahí una amiga me mucho. llamó precisamente para eso. Se estaban mañando los caños de agua, ¿verdad? Ahí había de, como algunas muchachos ah. muchachones muchachones la pasó la dios una amiga mío. me llamó Pero me dijo mira ser? lo que está pasando aquí. esto no puede ser señor sí. entonces uno en su casa los negocios todavía en una parte cerrado sí. por sí. dios entonces eso molesta e incomoda yo había so dejado el tema ese de lado porque es que le da impotencia yo a uno el video, entonces el eh, vamos a ver qué pasa miren yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que abrir bien los ojos, porque ya he tratado, y lo mencioné en mi comentario al principio, lo que significa la biopolítica y lo que es el control humano a través de la identificación facial y todo esto. No es un juego. Se nos va a incrementar para volvernos a disciplinar, para volvernos a llevar al control en las casas, se procura que tengamos menos incidencia pública y lo están logrando. Los dominicanos no hemos entendido que en la forma de combatir el COVID es el, el aislamiento y la solidaridad en estos tiempos, como dice Ben Han, es el distanciamiento social. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos no se va a producir una reacción positiva de la unión de todos nosotros como dominicanos en contra o contrarrestando el COVID, o lo que se nos ha impuesto a la humanidad. Yo sigo insistiendo en que esto es no es casual, no es el producto natural de, de una cepa que se ha escapado, se ha transformado, sino que la han transformado y una cepa que la han proyectado. En esa forma como la estamos enfrentando, sin costo para los países donde se ha promovido, donde se ha trabajado esta cepa, donde China, vuelvo y repito, en, su primer, en el discurso en el 75 años de la fundación de la Asamblea de Naciones Unidas, es sur, suspicacia la que me la que este presidente advierta que o oh, anuncie que pronto la humanidad ha acabado con el COVID. Nos manipulan. China hoy tiene el control de la big data de su país. Son un millón. Es decir, mil cuatrocientos millones de, de chinos. Y si calculamos los 4.000 muertos de esa población, ¿a qué significa? Ni un cero, cero ¿cuánto? Pero que dicen ellos que fueron 4.000. Sí, pero es que se le puede creer y es más burlón todavía de la humanidad. En esa parte, mira, no estoy de acuerdo con los enfrentamientos que se han dado, pero veo que China se lo ha buscado. El régimen se lo ha buscado. Miren, de todo A mí esto... me luce que a nosotros nos están manipulando, que nos están infectando con propósitos de planificado control humano, individual y colectivo, porque nos han aislado. Y ese aislamiento y esas felicitaciones no nos llamemos a engaño, no estamos corre correctamente actuando, estamos en, una, en un momento de una confianza ficticia, podemos volver atrás. Miren, eh, desde el propio gobierno, y es un error que se está cometiendo, se está eh, provocando en la población una conducta de confianza, esa, esa confianza de la que habla el compañero Francis, de una confianza ficticia, ¿por qué?, Precisamente porque acaba de decir el propio presidente de la República eh, que él justificó el, la flexibilización del toque de queda porque el COVID ha bajado, según él, en un 14%. Entonces, si han logrado bajar, que yo no sé cómo, cómo lo logran, ¿verdad? Eh, porque hasta ahora, hasta ahora no ha sucedido nada diferente a lo que antes había. Nada, o sea, que me digan a mí, mira, eh, fue que, qué sé yo, eh, no sé, pudieran decir, por favor, a alguna de las autoridades, ¿qué se ha hecho diferente a lo que se estaba haciendo? Nada, se mantuvo el mismo toque de queda, de hecho, eh, preguntaba por los centros de aislamiento que antes existían, pero que ahora no creo que existan, o sea, ¿qué fue? Trajeron una vacuna escondida, están trabajando con algún otro medicamento que le está dando resultados, nada, nada. Ahora bien, ¿qué pasa? Ciertamente hay una tranquilidad en la República Dominicana y eso es peligroso, peligroso porque independientemente de en sur en este último mes van más de 600 muertos. Lo que pasa es que la gente no lo nota porque te lo están poniendo poquito a poquito, poquito a poquito, te ponen murieron dos, pero te, te, te, suman, te suman 20, murieron tres, pero te suman 15, eh, cero muertos, pero te suman 10 y entonces la gente no lo nota como antes lo notaba, que te ponían, por ejemplo, murieron 22 y la gente estaba encerrado en sus casas y eso provocaba un terror. Ahora bien, yo creo que de esto podemos sacar cosas positivas. Si ya tenemos el COVID totalmente controlado y ya no tenemos problemas, yo creo que ya la educación virtual hay, eh, se puede quitar, eh, dejar de invertir ese dinero que sí invertir y vámonos para la escuela. Que se atrevan. Mira, una de las cosas... Eh, a, pero van a abrir el turismo. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Lo que estaba Me pasando en la cabaña... Eso. La gente, atención a esto, incluso le van a apretar eh, dinero a la gente para que vaya a hacer a, eh, a los resorts. En gente cambio, se... se va a ir para los resorts y los paris van a hacer los resort. ¿Y quién controla un resort? No, entonces de allá para acá, cuando salgan del resort, es atraérselo a sus familias, a llevarlo al trabajo. Pero es parece... una actitud contraproducente e incoherente la sí, que sí, se están haciendo. los dominicanos, incluso, cuando los dominicanos van a los resorts, los resort están tan así, ve. Porque es, es, es tan fuerte la la, la, la. la indisciplina. la indisciplina de los dominicanos, que ellos mismos lo saben, los dueños de Rizón, no quieren dominicanos ahí. Porque Así son es. incontrolables. Se roban todo. Eh, el, el, cuando cuando se va cuando van a cerrar los bares, eh, donde hay lugares que los cierran, eh, llenan los potecitos, eh, eh, potes de agua, lo llevan y se botellitas de como agua, la, nunca, la llenan de rumo para, para llevar esa agua, la a comida a como que nunca han visto comida. Exactamente, entonces qué pasa, como esa que misma que... indisciplina, <risas> esa misma indisciplina la van, a, la, la, van a, la van a continuar ahora con el COVID, prepárense para lo que viene. Mira, eh, mira qué, qué sociedad es esta. Y quiero saludar de manera muy especial a doña Carmen Hernández, que me dice su hijo, mi amigo y compañero de universidad, José, que él se despierta con el programa y nos felicita, nos felicita que le gusta mucho. Eh, más adelante la voy a poner la, las imágenes, José, porque yo voy a hablar del tema. Mira lo que aconteció con este caso, generalmente nosotros y, y tampoco eh, en lo particular tocamos ese tipo de temas Lo que aconteció con la joven acá, eh, la muchacha Rosa O sea, cuando ciudadanos tienen este tipo de comportamientos irresponsables Lo que hace es que la gente eh, lo, lo celebra, vamos a decir Porque se crea un fenómeno que convierte, eh, por ejemplo, a la muchacha en, en, en tendencia del sí. momento hasta en, hasta en Telemundo salió y tú dices, estamos hablando de alguien, supongamos que no sea ella, cualquier otra persona, que hay otros, muchos, tantos, otros que lo hacen, tienen el permiso del toque de queda para usted trabajar, para usted hacer cosas de urgencia o que en su trabajo se lo, se lo otorguen. Usted tomar el, toque, el permiso del toque de queda para usted ir a fiestas para ir a cumpleaños, para quedarse donde sus amistades bebiendo hasta tarde de la noche y luego irse para su casa porque usted tiene un permiso. Nosotros debemos de ser ciudadanos responsables, señores. No es posible este comportamiento que asume el gobierno y los resalto de manera incoherente te llama a que sí debemos de seguir con el toque de queda, que debemos de usar la mascarilla y todo lo demás, pero entonces impulsa a la gente a que se vayan a los a las partes hoteleras al al a, a, a impulso del turismo que lo tenemos en el piso en este momento, entonces tú dices, pero ok ¿en qué realidad es que estamos? o abrimos todo o cerramos todo porque entonces como que te dejan los restaurantes, por poner un ejemplo, hasta las 10 de la noche hasta las 9, 10 de la noche hasta la 9 va a ser a partir del lunes Pero entonces te van a tener todos los hoteles abiertos Y te están eh, incentivando al ciudadano a que salga salga a las partes turísticas de nuestro país La verdad no lo entiendo esa parte Demos otra llamadita muchachos, buenos días Sí, buen día Buen día caballero Sí, eh, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean De que las autoridades eh, no han, han seguido haciendo de lo mismo con el covid Incluso se habla de que en San Francisco de Macorís el COVID ha bajado, pero ¿qué sucede? Que nosotros, los que vivimos en diferentes municipios, en la provincia de Alta, por ejemplo, en el caso mío, que soy de aquí de Castillo, nosotros quisiéramos saber cuántos casos activos actualmente hay en cada municipio para que cada quien sepa, porque. En los municipios, casos caso activo, pero que uno no lo sabe, porque ni las mismas autoridades del hospital de aquí de Castillo saben decirle a uno, entonces, bueno, no. que las autoridades lo orienten para ver cómo anda el COVID en la localidad de donde uno vive. ¿también? Mira, hay que, estar, hay que estar claro: las autoridades no tienen a ciencia cierta o con, en concreto un perfil epidemiológico del país. Desde el principio tú lo has es pedido, decir, Francis. Yo sí. vengo. Pidiéndolo siempre Y ahí encontramos el freno Nadie sabe en qué etapa estamos El nuevo ministro mm. quiso advertir Y luego lo desmintió Porque incluso recuerdo que ella ya llegó aquí Bueno, señores Sí, porque ya él, dijo, él dijo, aplanamos la curva Aplanamos la curva y, digo, pues, y, volvió a hablar, y no volvió a hablar más de eso No, al contrario, dijo, dio, me malinterpretaron sí, le, le dio para atrás Es decir que en la medida que nos hemos ido instruyendo sobre el mismo de forma individual y colectiva por los medios de comunicación y por el ejercicio que hacemos aquí y que individualmente cada uno de nosotros recoge. Recuérdense que yo me inscribí en la filosofía o en la historia de la manipulación genética de los seres humanos que procura el control total de la humanidad. Y hemos caído como corderitos a esta nueva etapa, ligada también a la, a la, a la franja de lo que sería el 5G, donde a través de mecanismos de identificación facial, y por eso hay quienes están estableciendo, cuidado con la vacuna que puede ser transmisora de un chip pequeño con el objetivo supuesto de tener un control o una vigilancia de la salud individual pero no estarían debilitando también la, a la humanidad como una especie de control demográfico y determinar quiénes viven y quienes mueren esto es muy profundo, yo lo sé eso tendremos sí. nosotros que estarlo organizando mentalmente. Sí, yo como, lo sé. Ahora que era todo en un lío aquí no, temprano. No, aquí, no, no como decíamos sé. ayer, no estamos preparados eh, para, para esa discusión. Pero voy a. <ríe> lo voy a dejar hasta hay ahí. un tema no, es un tema fuerte Ay, el que hay detrás de eso. Mira, vamos nosotros. Pero ustedes como que cayeron un poquito. No no, no claro, pues yo he leído sobre el, <ríe> el tema eh, y no es desde ahora que viene dándose. La pregunta del día es la siguiente. Vamos a ver qué opinan o qué nos han dicho los amigos televidentes y es si considera usted que en el país han tenido un buen manejo del COVID-19. ¿Qué piensa la gente, Yerjan? Miren, eh, la doctora Andrea Márquez nos envía